Saludos a todas y a todos. Muy buena tarde. Les pido ahí de favor, eh, de manera respetuosa, si en par de minutitos pudiésemos empezar a activar nuestros videos y nuestros audios para poder dar inicio a nuestra última sesión de Cabildo. Saludos a todas y a todos. Muy buena tarde.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 y propiciando con este tipo medidas de distanciamiento social. Quiero pedirles a los miembros de este honorable cabildo que mantengan activo su teléfono celular para que en caso de cualquier desperfecto se les pueda contactar de manera inmediata y los asista a la dirección de asuntos y la dirección de asuntos tecnológicos. De igual manera, ustedes conocen el reglamento y la manera en que son concedidas las participaciones para cada una de todas y todos ustedes. Siendo las 17 horas con 45 minutos del día de hoy, miércoles 29 de septiembre del año 2021, damos inicio a la 18 sesión ordinaria de cabildo de esta administración municipal. Como primer punto dentro del orden del día y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 del reglamento interno del municipio, hago pase de asistencia. Presidente municipal, Javier Nava Palacios. Presente, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenido alcalde, muy buena tarde.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 Regidora María Verónica Campillo Salazar. Presente. Regidor Juan Antonio Salas Herrera. Mm, presente, buenas tardes. Buenas tardes, regidor. Regidora Lidia Karina Zavala Rodríguez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Regidora Ana Rosa Pineda Guev.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 Presente, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, síndica Municipal. Se informa nuestro presidente municipal, ciudadano Javier Nava Palacios, que en secretaría general se recibieron escritos de la regidora Frida Fernanda Rosas Artes, al igual de Jaime Waldo, pidiendo se justificara su asistencia para la sesión del día de hoy.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 Veo la mano levantada del síndico municipal. Adelante, síndico. Gracias. Buenas tardes. Solicito el uso de la voz previa a que se someta a votación el dictamen que se analice en este punto, en función de que, de conformidad a lo estipulado por el 21 del reglamento, se requieren 24 horas de anticipación anteriores a la votación, a efectos de que sea considerado, de que sea. Lo lamento. Eh, les decía, de acuerdo, Adelante, al 21, sí. de acuerdo al 21 del reglamento, se requieren 24 horas de anticipación para efectos de que se ha circulado el, el dictamen. Eh, para el caso concreto, eh, se omite el, el efecto de la temporalidad señalada en este, en este numeral, que es, de acuerdo a, la, a lo que reza ahí, 24 horas antes de la celebración de la sesión, sin que durante este periodo en perjuicio de ello se ha solicitado la agenda del mismo es el caso que a mí me fue circulado en fecha 29 como puede observarse por lo que es ilegal podría ser considerado como, como un acto nulo entonces no sé secretario requiero su, su valioso apoyo, su valiosa intervención a efectos de que pueda aclararme el, el, el sentido de la duda que planteo respecto de la legalidad o no del dictamen que se pretende analizar. Gracias. Sí, muchas gracias por la aclaración, síndico municipal. Simplemente compartirles y aquí enfrente frente de todas las autoridades municipales que se está presentando y lo tienen en sus carpetas, con fecha, como se presentó en Secretaría General, el 27 de septiembre del 2021, en las 8:50 horas, dando cumplimiento como lo establece efectivamente el reglamento que usted hace alusión. Adelante, síndico municipal. A ver, secretario, me parece que estamos en, en, en un diferendo de acuerdo a, a cómo leemos, dice el 21. El dictamen que se emita únicamente respecto de los estados financieros por parte de la tesorería podrá ser circulado a los miembros del ayuntamiento, es decir, quienes lo votamos, eh, hasta 24 horas antes de la celebración de la sesión. Les estoy exhibiendo el sello con acuse de recibo de fecha 29 a las 10 horas y 50 minutos. Creo que no se cumple el plazo a las 24. Bien. Síndico municipal siendo así y atendiendo la precisión que acaba de detallar el síndico municipal pongo a consideración si ustedes lo permiten de este pleno de cabildo que se pueda sabiendo que ocurrió esta situación si ustedes consideran que se pueda continuar la votación del dictamen sabiendo que a los demás miembros del cabildo tienen otra fecha de recibido los pongo nada más a su consideración. Adelante regidora Suara. Digo, no, no quiero ser repetitivo de, de, del, del síndico, eh, no se le ha respondido el secretario. La pregunta fue si es legal o ilegal el ejercicio que se está haciendo con el síndico. Usted como voz informativa, como el encargado de recibir, como subir los puntos, como mencionarlos, y tanto lo hemos dicho, la pregunta es que usted nos diga, usted está poniendo a consideración algo que no se pidió. Creo que lo principal es contestarle al síndico y posteriormente, entonces sí, usted mandar a votación como tal. Digo, en su momento el síndico también podrá hacer lo concerniente en un tema legal, pero pues creo que no es necesario decirlo por este, por este medio. La pregunta del, del síndico es concreto y me sumo a la misma. ¿Es legal haberle notificado al síndico el día de hoy a las 10 de la mañana? A ver, veo la mano levantada de regidor Lujambio. Adelante, regidor. Sí, gracias, secretario. O sea, no es el presidente. Sí, eh, pues remitiéndonos a la textualidad del artículo 21 que cita el propio síndico, que dice, el dictamen que se emita únicamente, bueno, ya lo leyó él, no lo voy a repetir, pero dice, podrá ser circulado. No, no impone la obligación imperativa de que deba de ser circulado con una antelación mayor o igual a tal o cual punto, por consiguiente, y además en virtud de que los miembros del cabildo hemos autorizado o hemos votado eh, positivo el orden del día, eh, bueno, eso eso convalida la eh, el punto en, en mención desde mi perspectiva. Les cuento. La intervención del del regidor Luján, vio la mano levantada la regidora Rodríguez, adelante, regidora. Gracias. Es lamentable que se refieran ahorita, primero por parte del secretario que tiene solo voz informativa, diciendo que el síndico tiene una hora y nosotros otra hora. No se trata de que se tenga una hora plasmada, se trata del tiempo suficiente para el estudio de un dictamen. Y en ese sentido, lo que acaba de decir el regidor Lujambio está totalmente fuera de lugar, alegando que se podrá, a ver. Discúlpenme, señores, ¿cómo esperan que votemos un dictamen que no se puede estudiar habiéndose entregado hoy por la mañana? Ustedes, desde que inició esta administración, quisieron siempre votar dictámenes fast track que salían de un día para otro y que, abusando del voto de confianza que la gran mayoría de los integrantes de este cabildo tiene para con una figura de esta administración, abusando de ello, sacaron así muchos dictámenes, muchos reglamentos de un día para otro. Y por eso es que ahorita quieren alegar que aunque se le haya entregado hace apenas unas horas sin tiempo suficiente para el estudio que le permite emitir un voto razonable, ustedes quieren hacer ver que eso no es obligatorio. La pregunta concreta fue, ¿es legal o no? que le hayan notificado al síndico el día de hoy, sin cumplir con las 24 horas que señala la propia ley. Esa fue la pregunta clara y concisa, que sigue sin respondérsele al síndico municipal. Y qué lamentable y qué triste, que hasta el último día sigan pretendiendo aprobar cosas fast track. Gracias, regidora Rodríguez. Eh, vi la mano levantada, la regidora de la síndica municipal Alicia Nayeli, también del regidor Daniel González. Adelante. Gracias. De acuerdo a lo que dice la regidora Verónica Rodríguez, usted de acuerdo en que el objetivo de circular el dictamen sea 24 horas para que, máximo 24 horas para que podamos nosotros estudiar eh, los dictámenes. Aquí yo solamente les digo, yo recibí, creo que exactamente a la misma hora que el síndico, el día de hoy pero nosotros sí tuvimos tiempo de estudiarlo. También es un dictamen que ya estaba desde la Comisión de Hacienda, a la cual también pertenece el síndico Víctor, pero que no asistió a la comisión. Entonces, este, no sé si... Bueno, yo no tengo inconveniente en que se vote el día de hoy. Yo sí tuve tiempo de estudiarlo. Creo que los únicos dos que tenemos el dictamen presentado el día de hoy somos el síndico y yo, de un tema del que nosotros ya debimos de haber estudiado porque ya, ya se votó en comisión y al cual ya yo voté a favor, entonces, si no hay ningún problema por parte del síndico, yo no estoy, yo no tengo ningún problema en votarlo hoy, porque el objetivo, como dijo la regidora Verónica Rodríguez, es que lo alcancemos a estudiar, y pues yo ya lo estudié, entonces yo ya estoy conforme con el dictamen, si no, pues bueno, a consideración también de todos, pues que se vote este, pues mañana en la mañana, ¿no? después de la hora en la que se entregó aquí. Solamente una, una última sesión para ese punto. Asentado, síndica municipal, se da el uso de la, de la palabra al regidor presidente de la Comisión de Hacienda Municipal. Adelante, regidor. Gracias, ¿qué tal? Perdón, estaba verificando las fechas de recepción y efectivamente lo que dice el síndico es correcto. Eh, me informan que después de las 3 de la tarde ayer ni, ni gente de la síndica ni del síndico quisieron recibir el documento, entonces este, ese fue el motivo porque se entregó hoy por la mañana. Eh, y, y bueno, el tema aquí, este, aunque al síndico le dé gracia, eh, que quieren hacer show, sí, bien, eh, eh, análisis de, del tema, pues bueno, ayer se les convocó a la comisión, se les había repartido desde antes la información, eh, no me presentaron justificante, regidor, aunque también usted se impresione, no me entregó justificante, que debería de cumplir con eso, simplemente no se presentó porque no le interesa el tema, como no le ha interesado nada en la administración, entonces, por eso, si requieren más tiempo de, de estudios, si es que van a estudiar, seamos honestos, ya ellos están en otros asuntos. Este, si requieren más tiempo de asuntos, yo no tengo problema que se, se pase para mañana a las 10. Gracias. Gracias, regidor presidente de la Comisión de Hacienda. Cedo el uso de la voz entonces al regidor Azuara en su siguiente intervención y veo también la mano levantada de la regidora Rodríguez. Adelante, Azuara. Muchas gracias. Eh, ya no voy a generar más sobre esto. Este porque luego nos van a presumir a los regidores demócratas, y mire qué demócrata me salió este regidor último. Nada más, eh, secretario, un punto. Eh, nos dicen que votamos el orden del día. No sé si en verdad se votó ya el orden del día, pero me llama la atención algo. Eh, esta semana entregamos los informes trimestrales de las comisiones. Eh, la pregunta es, no por ser la última sesión, estaba obligada la Secretaría General a subir el punto para votar el informe y los informes como tal de las comisiones, o cuándo se estarían votando estos informes de las comisiones como lo hacemos. En este caso ya que se manda a Secretaría General, Secretaría General lo emite, y eh, votamos el informe de Secretaría General. ¿No estaríamos votando ya el informe de la Secretaría General? ¿O también sería hasta mañana nada más ese puntito? Este, digo, es pregunta, y como presumen de ser demócratas, ¡ja! pues, este, si me pudieran apoyar. Claro, con mucho gusto, regidor. Eh, efectivamente hicieron llegar informes bimestrales, y que sea de su conocimiento, que lo que sea restante se le hace, se la hace por, de conocimiento tanto a Contraloría, para que tengan conocimiento de lo mismo, atendiendo al cuestionamiento que usted hace, este regidor Azuara. Veo la mano levantada la regidora Rodríguez, y también pidió el uso de la voz, este, el, el síndico municipal. Adelante, regidora. Gracias. Bueno, tal vez ni siquiera saben qué significa eso, pero lo que sí veo que quieren hacer es pasar por encima de la ley. Aquí ya quedó claro que a dos personas se les notificó, pues no en el tiempo que, así se señala, que deben ser por lo menos 24 horas. Y bueno, celebro que la síndica municipal haya dado testimonio, que también a ella le notificaron hasta el día de hoy. Eh, yo creo que ya no deberíamos estar discutiendo el tema, debería de pasarse a otra sesión, todavía no se alcanza el día de mañana, convoquen este, desde ahorita mismo si quieren, pero sí es importante que en esta última sesión de Cabildo, que era la última sesión de Cabildo, pues por lo menos tratáramos de darle a los potosinos y las potosinas una impresión de que tratamos de hacer bien las cosas y aquí se está viendo todo menos eso. Aquí lo único que queremos es ya, Terminar como sea, nos equivocamos. ¿Están de acuerdo en seguir así con los errores? Por Dios. O sea, hablan eh, de demócratas cuando no quieren ni siquiera respetar la ley. Digo, Qué triste, ¿no? Entonces, es importante que ya desde ahorita el secretario anuncie que va a convocar para el día de mañana poder votar esto que está fuera de la ley completamente porque, insisto, seguimos sin contestar si esto es legal o no es legal. Buscamos nada más eh, la argucia para ver cómo sí, y no, no hacemos las cosas como deberíamos de ser. En nuestro último día, seguimos haciendo las cosas muy, muy mal, como fue toda esta administración, y qué pena, porque formo parte de ella. Gracias, regidora Rodríguez. Eh... Sí, sigue sí, el turno del uso de la voz, el síndico municipal y también veo la mano levantada de la síndica municipal Alicia Nayeri. Adelante. Eh, Sebas, si gustas darle el uso a Alice, yo, yo, yo hago algunas precisiones, son precisiones técnicas lo que voy a hacer nada más. ¿no? Gracias, Alice. Bueno, eh, quiero, quiero precisarles primero al regidor Juan Daniel. Eh, si me causa gracia o no me causa gracia son temas personales. Eh, lo invito a que se limite a analizar el, el, los temas de trabajo, como dicen en mi pueblo, que le valga madre lo que hago, lo que no hago eh, quisiera, quisiera decir respecto de las apreciaciones eh, jurídicas las apreciaciones legales eh, efectivamente el cuestionamiento fue respecto de la legalidad o la ilegalidad, en este sentido quisiera, quisiera eh, únicamente hacer, hacer eh, eh, de manifiesto que en caso de que por un error la mayoría decida votar en esta, en esta ocasión el, el dictamen que se analiza, se corre el riesgo de que el mismo sea plagado de ilegalidad, en este sentido de, de que sea considerado como nulo y que pudiese existir alguna demanda de tipo administrativo a efectos de, de, de, de considerar la, la, la validez de, de este acto. Eh, sean cuáles fueran las causas por las cuales no se entregó en tiempo, eh, ha quedado de manifiesto por otro de mis compañeros de Cabildo, la extemporaneidad sobre la notificación del mismo, eh, también me gustaría precisar respecto de la de la falta de, de de un correcto razonamiento de la literalidad de lo que reza el 21 desde de el reglamento que se invoca, este este dice que puede ser circulado hasta 24 horas antes, y sí, efectivamente habla de una de una de una parte limitativa, no enunciativa. Entonces, pues sí, sí me parece que que en caso de que la mayoría aquí decida votar en este, en este momento pues estaríamos incurriendo ahí en un, en un tema de ilegalidad. Secretario, amablemente yo le solicito que en este momento someta más bien a la votación de los presentes que este, este, la votación de este punto, de este dictamen sea realizado en una nueva sesión a la cual deba de ser convocada en tiempo, tomando en consideración que si fue circulado eh, que si me fue notificado eh, tanto a mi homóloga como a mí el día de hoy a las 10:50 horas, pues la, la en ese sentido la sesión de cabildo podrá ser convocada el día de mañana a las 10:50. Muchas gracias. Gracias, síndico municipal, eh, cedo el uso de la voz en el orden de la misma la, a la síndica municipal Alicia Nayeli Vázquez, Adelante, síndica. Gracias, secretario. Bueno, punto número uno, este, pues ya habíamos dicho que dijo ya el regidor Daniel que no tiene problema con que sea mañana yo también dije que no tengo problema que sea mañana, creo que nadie tiene problema de que sea mañana después de la hora en la que nos, en la que nos notificaron, este, hoy no es el último día, es mañana, aquí se trabaja hasta el último día, este síndico, eh, por favor, cuando te dirijas a una mujer, soy compañera de Cabildo, compañera de, de este espacio, no soy hombre, entonces, eh, por favor, el lenguaje, y por otro lado, pues también yo nada más quiero hacer una precisión, Verónica Rodríguez, que le encanta hacer caras, ella estaba hablando de ilegalidades y de reglamentos fast-track, cuando la regidora nos quiso proponer o nos quiso imponer un reglamento animal completamente fuera de la ilegalidad, copiado de otras, eh, de otras ciudades, y además que citaba eh, instituciones que ni siquiera existen en San Luis Potosí. Entonces usted, por favor, creo que es la persona menos indicada para estar diciendo esas cosas. Qué lástima que su trabajo dejó muchísimo que desear, qué lástima que tuvo la Comisión de Gobernación parada durante casi dos años, qué lástima que gracias a usted se detuvieron los programas de desarrollo municipal y tuvo parada la ciudad y a todos los constructores y a todas las organizaciones y a las personas en su derecho a la ciudad por tener secuestrada la comisión porque la señora no quería trabajar, porque quería que se le hicieran las cosas a su contentillo y como vio, que nosotros no hacemos las cosas como ustedes, les gusta hacerlas, pues entonces se voltearon madera y dijeron, ya no soy de este equipo. Pues cuánto lo siento, sí pertenece a este equipo, me encantan sus caras, este, qué terrible que pertenezcan a este cabildo, porque el, el pertenecer a un cabildo es un honor y es una gran responsabilidad, cosa que ustedes no supieron hacer, pero si ni, no, o sea, en serio, no tengo palabras para eso. Y bueno, pues entonces, eh, en eso quedamos. Yo creo que está perfecto que lo hagamos mañana. Yo no tengo ningún problema. Y en fin. Bien, este, como estoy viendo, si están de acuerdo, entonces, este, para irnos directo al, a la precisión de lo que han puesto, si están hacer ya... intervención, secretario? Adelante, bueno, no lo vi, no lo vi, este, regidor afuera Adelante. Muchas gracias. Otra vez, este, si les hace falta buscar un poquito el tema de demócratas lamentable o lamentable que se registraran por el partido acción nacional que como alcaldes como síndicos como regidores y no cumplieran en fin secretario nada más le vuelvo a reiterar otra de sus funciones sé que por favor con quien voltea a preguntarle nosotros entregamos informes bimestrales informes trimestrales el informe bimestral usted nos genera una acuse pero el informe tri trimestral lo tiene que agendar se le entregó el informe trimestral, usted me contesta con el informe bimestral. se le entregó informe bimestral y trimestral, el bimestral no se agenda, le pediría que si ahora que vamos a sesionar el día de mañana, suba su punto, suba su informe, suba también los mismos, digo, le recuerdo sus funciones, ahora eh, el día de hoy no está en el orden del día, también se les fue, digo, pequeño detalle, nada más le recuerdo cuál es una parte de sus funciones y una de ellas es haber puesto sus informes eh, como tal. No me diga que se los va eh, a mandar a Contraloría. Si la Contraloría, discúlpeme, secretario, dígame el fundamento. Si la Secretaría no es el que le aprueba a usted su informe. Quien le aprueba a usted su informe es el cabildo. El máximo orden aquí, que por cierto, nunca lo entendieron. Entonces, pongamos orden nada más. Y dentro del la, de lapsus, seamos demócratas, mi secretario, por favor. Asentado regidor en su tercera intervención y efectivamente dentro de las comisiones que presentaron sus informes son y serán entregados a la auditoría para dejar constancia de lo mismo. Entonces, y siendo así y viendo la discusión y propuestas del seno de este máximo órgano colegiado, si están ustedes de acuerdo, pongo a su respetuosa consideración que dejemos abierta la presente sesión de cabildo para que se pueda dar cumplimiento a las horas establecidas que han estado virtiendo dentro de esta eh, de la siguiente votación para que podamos retomar la sesión para el día de mañana a las 12 horas, a, la, a las 13 horas con 30 minutos. Si es así, les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Secretario, permítame, secretario, perdón, perdón. Adelante, regidora. Por el tema tan abrupto. Eh, el poner en receso la sesión, creo que no es lo correcto. Creo que lo correcto sería generar una sesión extraordinaria con el punto del dictamen este, eh, de Hacienda o los dictámenes de Hacienda correspondientes. No podría eh, ser un... En, no poner en receso esta sesión de comisión. Por lo tanto, le pediría, secretario, este, que el acuerdo sea en el otro sentido. Nada más hay una pre, este, pequeña precisión, el artículo 66, lo, tal cual lo menciona, que se puede declarar en suspenso para poder retomar la misma sesión, y eso está pegado totalmente al reglamento. Adelante, regidora Verónica Campillo. Sí, solamente que es sobre de una convocatoria a la cual no llegó en el tiempo, en la primera convocatoria del, de la sesión de Cabildo, no llegó el dictamen en tiempo y forma a los compañeros síndicos. Entonces, como es una, es una convocatoria ya de una sesión de Cabildo que se emitió una hora, no, no en la legalidad, entonces sí sería importante que fuera una sesión extraordinaria, que se desahogaran los demás puntos del orden del día de la sesión que hoy se convoca y que el día de mañana se convocara a las 12 del día para una extraordinaria, el regidor, eh, bueno, ya como quedó en, en acuerdo de Cabildo, no sería necesario que el regidor Daniel solicitara una extraordinaria para el día de mañana sino ya quedaría como acuerdo el que este punto se llevará a cabo en una sesión extraordinaria simplemente secretario se lo está diciendo una regidora Sométalo a consideración y se vota como lo está diciendo ella no es al contentillo de los que están alrededor de usted Adela adelante síndico municipal en su tercera intervención gracias secretario Um, me, parece, me parece, secretario, que digo, tienes razón en el sentido de que efectivamente es legal el hecho de, de declararla en, en suspenso la sesión. Sin embargo, fíjate que, que efectivamente el, el, el punto que aborda Vero justo, justo es parte de, de, de lo que venía en, en, en, en, el, en el, la inquietud que yo manifestaba. Y es que si la declaras en suspenso, el día de mañana estaremos iniciando la misma sesión o estaremos abordando la misma sesión que inicia hoy, es decir, la misma convocatoria, es decir, seguiríamos dentro de la misma falta, eh, aún y cuando el punto se desahogue mañana, o se desahogue por la siguiente administración, el, el, el, el, la convocatoria sigue siendo, y, y hablo de la convocatoria de, de, de Cabildo, sigue siendo extemporánea, dado la, la, la falta en la temporalidad en circular el, el, el, el dictamen. Entonces, precisamente, el, el punto que más bien debes de someter a votación es justo la solicitud que está haciendo Vero. Gracias y muy bien el diálogo simplemente es para la construcción y finalmente ustedes máximo órgano y autoridades municipales serán las que estarán votando para que podamos tener la misma ruta y abordemos lo que están diciendo efectivamente lo que estoy eh, viendo y precisando es que lo que están discutiendo es el tiempo efectivamente que se dé cumplimiento yo cito tal cual el artículo 69 para el conocimiento de todas y todos ustedes cuando se acuerde suspender temporalmente una sesión se declara un receso mayor notificando en este momento a los integrantes de la fecha y hora de la sesión y se puede reanudar, lo cual debe suceder dentro de las siguientes 24 horas. Entonces, si ustedes están de acuerdo y teniendo esta lógica y esta inteligencia jurídica, podemos proceder de esta manera o el planteamiento que ustedes estén haciendo. Veo la mano levantada de la regidora Rodríguez en su tercera intervención y luego vi la mano levantada de la regidora Viera. No sé si levantó la mano, ok, y más bien la mano levantado del alcalde. Adelante, regidora Rodríguez. Gracias, secretario. Lo que tratan de explicarle mi compañera Verónica y mi compañero Víctor es que efectivamente, aunque usted desde ahorita nos convoque a una extraordinaria, usted cumple con lo reglamentario, pero no cumple con la legalidad de lo que se les notificó a la síndica municipal y al síndico municipal porque usted el día de mañana en un receso va a desahogar la misma sesión de cabildo que inició el día de hoy y que está plagada de ilegalidad lo que le recomienda muy atinadamente la regidora Verónica Campillo es que si bien se desahoguen los demás puntos o se cierre esta convocatoria y se convoque a una extraordinaria para el día de mañana con estos puntos específicos para que usted pueda cumplir con las 24 horas de notificación a la síndica y al síndico municipales. De no ser así, seguiríamos en la ilegalidad, que es lo que muy amablemente ambos están tratando de proteger y de cubrir a este cabildo y creo que más a usted como secretario general que que es su trabajo y usted debería comprender un poquito más esto no sé si yo fui un poco más clara o alguno de mis otros compañeros puede explicarlo mejor que yo gracias gracias eh, regidora Rodríguez le voy a hacer el uso de la voz a la regidora Verónica Campillo y después el uso de la voz al alcalde municipal adelante eh, regidora. Gracias, secretario. Perdón, este, sería importante eh, poner a consideración de los eh, miembros del cabildo el que se sesione una, valga la redundancia, una sesión de cabildo extraordinaria con el, el punto del orden del día que refiere la Comisión de Hacienda y de igual forma este, solicito también este, como otro acuerdo de cabildo el que se integre el, el día de hoy los informes por parte de Secretaría General para cumplir con el, el, el tema de, de ley, el tema que nos obliga a nosotros como miembros del Cabildo el, el informar a la Secretaría General y que de igual forma usted cumpla secretario con lo que marca la ley. Entonces, un acuerdo sería enviar a extraordinaria y el otra que los miembros del cabildo en este momento acuerden que se integre como orden del día el este el tema del informe de secretaría general serían estos dos secretarios digo el informe trimestral es cuánto secretario perfecto regidora campillo eh, cedo el uso de la voz a nuestro alcalde municipal adelante gracias secretario y en virtud de que existe esta discrepancia incluso entre eh, las distintas apreciaciones jurídicas, a mí me parece que para salvaguardar eh, la sesión ¿no? en los términos, podríamos convocar a una nueva sesión extraordinaria en donde se notifique por esta vía, estando el pleno de El Cabildo, quizá al uh, regidor Ángel Reina, pues eh, buscar la manera de notificarlo de manera inmediata y eh, celebrar una sesión extraordinaria el día de mañana a la una y media de la tarde si se dan los plazos y poder desahogar los puntos del orden del día de esta sesión. Si les parece, a mí me gustaría, secretario, que lo someta a consideración, incorporando los puntos que también fueron descritos hace unos momentos y bueno, tener y darle salida a un tema que si fue por alguna falla en el procedimiento no tengamos ningún problema adicional. Entonces, si les parece, secretario, y si lo puede poner a consideración, vayamos a la, a la votación. Muchas gracias, alcalde. Y atendiendo y en la voz informativa, les propongo a las máximas autoridades de este ayuntamiento municipal que se vote y ponga a su consideración, que se convoque y nos demos por notificados a través de esta misma notificación y esta votación a una sesión extraordinaria que se incluya dentro de la misma orden del día, el informe trimestral de Secretaría General, y al mismo tiempo, eh, que sea el día de mañana a las 13:30 horas. No, sería el punto nada más de Hacienda, secretario, por favor, como lo dijo la regidora Vero Campillo, y el informe trimestral, nada más, nada más, es lo que vamos a votar. Adelante, regidora Campillo. Sí. Un acuerdo es que se haga la sesión extraordinaria y otro acuerdo es que se integre en este momento, en el orden del día de esta sesión ordinaria, el, este, el informe de Secretaría General con los informes trimestrales de cada una de las comisiones de los miembros del Cabildo. Eh, son eh, dos cosas eh, distintas. ¿Sí? ¿Sí, secretario? Sí, nada más para estar bien y no haya ningún margen de error y estar claros. Continuaremos entonces con, las, con la orden del día que tenemos ahorita planteada y simplemente estaremos mandando para esa sesión extraordinaria lo que hemos dejado de manera clara en esto. ¿Estamos de acuerdo? No, el, el informe de secretaría será integrado en el orden del día en esta sesión ordinaria y únicamente lo que vale extraordinaria sería el punto del orden del día de la Comisión de Hacienda, porque como lo marca la ley, eh, los informes eh, trimestrales o el informe de Secretaría General deberá ser en comisión, en sesión ordinaria. Tengo una duda, ¿estas participaciones se cuentan eh, como asesoría legal o porque ya va, creo que ya llevamos más de tres todas y todos? Entonces, no sé si ya la sigue contando o ya no las cuenta. Pero no se podrían agregar a esta sesión ordinaria porque no nos han notificado con el tiempo que se debe, la, la, el escrito de Secretaría General, o sea, Secretaría General incumplió con subir un punto del orden del día, que era su informe, y eran los informes semestrales, por eso yo preguntaba, no lo podemos votar ahorita, porque yo no tengo el documento que me está entregando Secretaría General, Secretaría General a mí me tuvo que haber notificado, también en tiempo y forma, y no lo hizo, no lo hizo, yo no voy a votar un orden del día para que agreguen hoy, si en la extraordinaria no se puede, entonces hay un incumplimiento, que entonces sí, la ACE y la Contraloría tendrá que checar por qué incumplió el secretario en subir un punto del orden del día y que se votara como tal, pero no podemos votarlo ahorita, porque entonces, ¿dónde está el documento? Y con la temporalidad vamos a caer otra vez en un vicio de tiempo. Eh, aclarado y finalmente la plática es justamente para tener la certeza a todos los que estamos aquí y ustedes autoridades municipales. Veo la mano levantada de la regidora Viera. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Aquí nada más, yo con una, una precisión también ya, eh, revisando un poquito lo que veíamos en la ley en el 91 de la ley orgánica y en el 114 de nuestro reglamento interno. Eh, nosotros como presidentes de las comisiones tenemos que girar un informe trimestral a los miembros del cabildo, pero pasando por Secretaría General para que lo suba al orden del día de, de, de la una sesión ordinaria, que es, donde, que es lo que nos marca el reglamento y la ley orgánica. Eh, nosotros, yo creo que todos, porque yo aquí los tengo, las copias de todos los compañeros, de todos sus acuses, de las personas que nos giraron los informes, o sea, los presidentes de las comisiones nos giraron copia de sus informes a todos los integrantes de esta comisión. Entiendo el punto de que Secretaría General omitió la parte de agregar el punto en el orden del día de la sesión ordinaria, y entiendo que la, la, la, la propuesta que estaba haciendo mi compañera, la regidora Verónica Campillo, era votar como acuerdo que pudiéramos agregar ese punto al orden del día de esta sesión. Tomando en consideración que lo que estuvo omiso fue por parte de la Secretaría General el anexar el punto en el orden del día. Pero, bueno, no sé, yo tengo, yo tengo copia de todos los informes de lo que me recibió y, y yo creo que todos los que estamos aquí presentes también tienen lo mismo, porque pues no lo circulamos entre nosotros. Entonces, no sé si por esa parte pudiéramos solventar el asunto para que quede dentro de una sesión ordinaria, porque igual tenemos, tenemos la copia de todos los informes girados nosotros y ya nada más en la extraordinaria ver solo el tema de, la, de lo que es Hacienda, que es lo que estamos quedando en cuenta de que no quedó en, en tiempo y forma circulado, porque esto sí se nos circuló en tiempo y forma, solo fue una omisión de no agregarlo en el orden del día por parte de la Secretaría General. Incluso en, en referente de que esto también es una situación que la ley nos, nos está, pues ahora sí que obligando a nosotros como presidentes de las comisiones, no tanto al secretario. Uno como presidente de las comisiones está obligado a presentar este informe trimestral. Entonces, no sé. Pero estamos perdiendo de vista otra vez la formalidad. Ojo, digo, en esta plática y en este diálogo, para que nos quede claro a todos la parte legal y la asesoría, eh, me parece que sí. sí a la palabra, regido nada más. Estamos otra vez... Eh, no, bueno, es que usted dijo que seguimos en la plática construyendo para que no nos quedara dura, duda a todos entonces lo que eh, sugiere la regidora Nadia Viera me parece que es otra vez volver al inicio de esta sesión donde preguntaba al síndico si es legal o no es legal por no cumplir con la formalidad entonces estaríamos cayendo nuevamente en, en, en lo mismo eh, bajo esa sugerencia entonces es, es nada más cuidar eh, secretario, me parece que sí tenemos que ser ahorita muy meticulosos de que no cometamos una ilegalidad, nada más por este, pues, querer salir ahorita del paso, o sea, cuidemos esos detalles, porque es otra vez la formalidad de notificar en tiempo y forma, que además es lo que refieren todos en sus dictámenes, inclusive usted cuando nos habla de los, de los informes, ¿no? Como una vez que fueron circulados en tiempo y forma, se se Solicita omitir la lectura. Entonces, este, cuidemos eso porque estamos cayendo o estamos solicitando que sigamos en una eh, sesión ilegal. En aras de dar certeza jurídica, entonces nada más les estaré proponiendo y corríjanme si está este, mal la lectura personal. Podré a consideración a ustedes, máximas autoridades, y nos estaremos dando como, como convocados para el día de mañana, una sesión extraordinaria para poder desahogar el dictamen de Hacienda Municipal y el informe de Secretaría General para el día de mañana a las 13.30 horas. Les pido respetuosamente a los miembros de este honorable cargo. Nada más Adelante. que su informe, su informe tiene que ser una sesión ordinaria, no extraordinaria. Hay que checar ahí con los que están alrededor de usted. Yo, por mí no hay problema. Yo nada más para cumplir, nada más para cumplir, creo... Por mí no hay problema si me lo presenta la extraordinaria. Si me dicen ahorita, pues cualquier punto, sí, como, tiene, como dice la regidora Nadia, efectivamente yo tengo todos los informes trimestrales de los regidores, pero el que está obligado a subir los puntos del orden del día y notificarlos es el secretario general, no lo hizo. La ley dice que tiene que dar su informe en una sesión ordinaria. Si todos autorizamos que sea la extraordinaria, nada más preguntar si está conforme a la ley, volvemos a lo mismo. Yo votaré que no. Si mañana usted da el informe, pues bueno, ya veremos si estuvo o no conforme a la ley. Asistido y enterado, este regidor, finalmente es la sesión de cierre y se le dará cumplimiento, obviamente, a los cuerpos, a ustedes, autoridades municipales, con ese informe que se le estará dando. Y es la ley tal cual como, como lo marca. Entonces, siendo así, pongo a consideración de ustedes, autoridades municipales, que se convoque para una sección y nos demos y se den por convocados a través de esta votación ustedes autoridades para el día de mañana una sesión extraordinaria en el cual se desahogará el dictamen de Hacienda Municipal y también los informes de, este, de Secretaría General Sugiero Entonces, por favor que, que lo someta a votación por separado primero que votemos la extraordinaria y darnos por notificados y después el orden del día porque sí me parece coincido completamente con el regidor Cristiana Suara que este si usted, si usted pretende no cumplir con la ley, de que sean una ordinaria, bueno, que sean dos situaciones separadas. Sí creo que debemos hacer una extraordinaria por eh, lo de Hacienda, pero no creo que debemos conjuntar la votación con algo que usted eh, desea violentar la ley. De preferencia que sea por separado, por favor. Siendo así, atendiendo todas las opiniones de ustedes, autoridades municipales, pongo como primera votación y derivado de esta discusión que se ha dado en el seno máximo del cabildo municipal que se den por convocados los presentes para una sesión extraordinaria para el día de mañana a las 13:30 horas para poder desahogar el dictamen de hacienda municipal los que estén a favor se aprueba así por unanimidad de los presentes y se da por notificados los mismos Y con, al mismo tiempo, en la misma eh, sesión extraordinaria, pongo a consideración a ustedes, miembros del Cabildo, que se, per, que se informe y que se les den a ustedes a conocer los informes de Secretaría General en la sesión del día de mañana y de las comisiones mismas que ustedes presiden. Los que estén a favor. Siete, ocho. En contra. abstenciones siendo así se aprueba por nada más agradecerle secretario que haya por primera vez escuchado a todas las voces y que se haya cuidado la parte Mira, legal. Por porque... favor, respetuosamente, nada sí, más le pido que regidora. Le, le estoy agradeciendo que sí nos haya tomado en cuenta y nos haya escuchado, porque eh, después, digo, esta administración sufrió asuntos que se fueron en rebeldía, que perdimos, y que si ahorita dejábamos pasar una ilegalidad, pues podría, podría complicarse todavía para un cierre de administración este, con asuntos legales muy mal trabajados. Pero gracias por escucharnos. Sí, respetuosamente nada más le solicito a ustedes autoridades y en lo particular a la regidora Rodríguez que respetemos por favor el reglamento y que pidamos el, la, el uso de la voz como lo marca él mismo, se los pediría de favor. Al mismo tiempo hago de su conocimiento que la misma votación fue generada en la manera en que usted en lo personal lo solicitó. Continuando con el orden del día, como cuarto punto dentro del punto del orden del día de la sesión del día de hoy, se somete a su consideración y en su caso aprobación el cabiendo el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Gobernación. Se del conocimiento de los presentes que se recibió escrito de la, de la presidencia de las comisiones permanentes de gobernación y de servicios públicos municipales, solicitándose agendar un punto dentro del orden del día. Por lo que, con fundamento en el artículo 113, acción séptima del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí, se presenta el dictamen de las comisiones señaladas en virtud de lo anterior. Se da el uso de la voz a la regidora María Verónica Campillo Salazar para que dé conocer el dictamen que se presenta. Adelante, regidora. Gracias, secretario. que hoy se presenta fue oportunamente circulado a cada uno de ustedes pido se dispense la lectura del mismo muchas gracias regidora presidenta y en virtud del dictamen que se presenta fue oportunamente circulado para cada uno de ustedes pido se dispense la lectura del mismo no a petición de establecer la presidenta Solicito se dispense la lectura del mismo en los términos de los artículos 50 y 50 de los de reglamento interno. y les pido respetuosamente manifiesto en el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad. Adelante, regidora. Gracias, señor presidente. Ábreme el... Es que no escucho bien. Adel... Adel, abra nada más el micrófono, regidor, y adelante. No, no se escucha porque está la lluvia muy fuerte por acá. ¿Qué? Gracias, secretario. Muy buenas tardes a todos y a todas los integrantes del Cabildo. Hago de su conocimiento que en sesión de Cabildo de fecha 10 de febrero de 1976, conoció previa solicitud de integración del expediente, el otorgamiento de la concesión para efectos de la construcción Administración y explotación de un panteón particular de uso público, el cual se denominaría a partir de dicho otorgamiento Valle de los Cedros S.A. Que con fecha 17 de septiembre del año 2021, el ciudadano licenciado Rafael Valls de León, en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil Valle de los Cedros S.A., acudió ante el gobierno municipal mediante escrito solicitando cuatro autorizaciones de modificaciones a la concesión otorgada, dos puntos de supresión dentro de la concesión y una modificación en todo momento en la concesión. En la sesión de la Comisión de Gobernación en conjunto con servicios municipales el día 27 de septiembre del año en curso, se llevó a cabo el estudio, análisis y aprobación del proyecto de modificación de la concesión de la sociedad mercantil denominada Valle de los Cedros S.A., aprobándose por unanimidad de votos en el seno de la comisión. Por lo anterior, atentamente, le pido al secretario que este dictamen sea sometido a la consideración de los miembros del cabildo. ¿Es cuanto. Muchas gracias, regidora presidenta. Y siendo así, se somete a consideración el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Gobernación y Servicios Municipales relativo a la aprobación del proyecto de modificación de la concesión de la sociedad mercantil denominada Valle de los Cedros,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 Se aprueba así por mayoría de los presentes. Como quinto punto dentro del orden del día, se somete a su consideración y en su caso aprobación de este honorable cabildo, la solicitud que presenta el secretario técnico de la Comisión de Recepción Administración 2020-2024. Diagonal Se hace de su conocimiento que en Secretaría General se recibió escrito Signado por el licenciado Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo, secretario técnico de la Comisión de Recepción de la Administración 2021, diagonal 2024, solicitando se agendará un punto dentro del orden del día de la presente sesión, en la cual, con la anuencia de nuestro presidente municipal, daré lectura. Licenciado Sebastián Pérez García, secretario general del H. Ayuntamiento, presente por este conducto y con fundamento de los artículos 16 y 17 del Reglamento Interno del Municipio Libre. Le solicito se agende en el orden de la próxima sesión ordinaria de Cabildo a celebrarse el día 29 de septiembre del año en curso, un punto relativo a dos puntos, autorización para que se decrete como día inhábil el primero de octubre del año 2021 por ser el cambio de administración municipal. Lo anterior efecto de estar en posibilidad de llevar a cabo el protocolo establecido en la ley orgánica del municipio libre y reglamento interno del municipio de San Luis Potosí. Sin otro particular, por el momento le envío un cordial saludo atentamente licenciado Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo, secretario técnico de la Comisión de Recepción de la Administración 2021-2024 con rúbrica. Como es del conocimiento de todos y todos ustedes, el día primero de octubre del año en curso es el cambio de la Administración Municipal y derivado de que en el calendario de asueto autorizado por este honorable cabildo no aparece este día de primero de octubre como inhábil por cambio de poderes, es que se realiza esta solicitud. En virtud de lo anterior, someto a su consideración la petición presentada por el secretario técnico de la Comisión de Recepción de la Administración 2021 Diagonal 2024, licenciado Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo, del relativo a declarar como día inhábil el primero de octubre del año 2021. Y de conformidad, como lo establecen los artículos 55 y 57 del reglamento interno, se procede a realizar la votación en forma económica, por lo que les solicito a los miembros de este honorable cabildo, manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba así por unanimidad de los presentes. Como sexto punto dentro del orden del día, se somete a consideración las actas. De Cabildo de las siguientes sesiones: décima séptima ordinaria de fecha 15 de septiembre, tercera solemne de fecha 22 de septiembre, sexta extraordinaria del 27 de septiembre y décima novena ordinaria de fecha 29 de septiembre, todas del año 2021, con fundamento en el artículo 76 del reglamento interno. Hago del conocimiento de todas y todos ustedes que en el artículo 76 del reglamento interno del municipio libre señala que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 aprobar la del día de hoy, tendríamos que aprobarla mañana y la de mañana estará aprobando igual eh, eh, conforme al, al reglamento nada más secretario para poder cumplir con esto. es cuento? Sí, siendo así, derivado de la intervención del regidor Azuara, si ustedes consideran podemos poner para aprobación en la siguiente orden del día de la sesión que tendremos el día de mañana este punto establecido a las firmas de las este, de las sesiones de cabildo ahora bien les pongo a consideración en el, al pleno y en el seno máximo órgano de esta administración municipal si ustedes tienen a bien a poder votar y les pongo a su consideración que este punto dentro del orden del día que tiene que ver y es relativo a la firma de todas las actas de cabildo sean aprobadas y votadas para el día de mañana en la sección que ha sido convocada los que estén a favor aprueba así por unanimidad. Como séptimo punto dentro del orden del día, tenemos la clausura, toda vez que han sido agotados los puntos agendados del uso de la voz, a nuestro presidente municipal, maestro Javier Nava Palacios, para la clausura de la presente sesión. Adelante, alcalde. Gracias, secretario. Pues eh, nos veremos entonces mañana para cerrar con el tema de la aprobación de los temas hacendarios y eh, lo que ya se traspasó, digamos, para la sesión del de día 30 de septiembre. Entonces, pues si es así, les agradezco a todas y todos su participación, con fundamento en el artículo 47 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí, y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, doy por clausurada la presente sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 18 horas con 43 minutos del día 29 de septiembre del año 2021. Muchas gracias a todas y a todos. Se levanta la sesión. Ponga a estudiar al secretario, mi alcalde.